A ver, Ione, ¿qué le pasa a villana? Pues ayer a la noche eh, no quería cenar mucho. Eh, estaba así un poquito pachucho, entonces Laura habló con su veterinaria y, y le dijo que le tomase la temperatura, por pues si tenía fiebre y así, y tenía unas décimas. Y entonces nos recomendó que, que ahora hoy a la mañana le pusiéramos suero, eh, a ver si le podemos meter 5 litros. Porque con este calor pues, es más fácil que se deshidrate y más pues siendo un caballo tan mayorcito. Entonces nada, estamos aquí con él para que, para que le entrada bien el suelo y, y bueno, de momento está tranquilo y lo está llevando muy bien. Perfecto. ¿Cómo le no iba, Avellano? Es un día con moscas, ¿eh? Con este calor.